Bueno, ¿cómo van? ¿Qué, ¿Qué se cuentan? Espero que todos estén cuidando, que todos estén bien. Oiga, para contarles, a partir del 26 de enero, eh, para entrar a Estados Unidos están pidiendo la prueba COVID, la prueba PCR. Hace unos meses atrás yo les hice un video mostrando pues, lo que había que hacer para salir de Colombia y al regresar donde mostrábamos que... Eh, pues toca seguir haciendo el check-in, eh, perdón, el, el check-mic o el migraine y presentar el corona Y ahora aparte de eso, eh, hay que llevar una prueba PCR negativa y eh, le hacen a uno llenar un formato en el aeropuerto antes de subir al avión. Entonces, bueno, aquí les grabé, les, a, les grabé en primera persona todo, lo que, lo, que, todo no, lo que se debe hacer ahora eh, para poder viajar a Estados Unidos desde Bogotá. Entonces, para adelante verlo. Bueno, eh, les, les hice el video con un plus. Y es esta vez, no sé si esto pasa en todas las ciudades de Estados Unidos, no lo sé. Lo hice en Miami, me funcionó. Y salí del aeropuerto sin pagar nada, pagando cero. O sea, sin gastar un solo dólar, me salí desde el aeropuerto y me fui hasta el downtown, hasta el centro de Miami. Entonces, eh, este es el, el plus que les quiero dejar en este video. No sé si en las otras ciudades de Estados Unidos se puede hacer lo mismo, pero pues al menos en Miami yo sé que por ahora lo pueden hacer. Entonces, eh, está el plus aquí en este video que les hice esta vez. Buen día, por favor, tienen a la mano su pasaporte, reserva, documentos de identificación y aplicación Coronav. Lo tienen, por favor, a la mano para que el proceso sea más rápido. Hola, muy buenos días. corona Ok, por favor, reserva. <sonidos> ok, señor Manuel, por favor, desinfección y tomar no la temperatura. Vamos a aplicar que les Buen Buen día. No. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Veas a América? Sí. ¿Me regalas un PCR, por favor? Eh, ¿Me regalas apellido? Sánchez. Sánchez Veloz. SR. Como hoy para los José me pidieron un seguro. Acá cayó un seguro. Sí. Y el mi Migración, Mi sí, gracia, sí, señor. Tiene la aplicación Verifly? No, No necesito que la descargues ¿Prefieres un formato en español o en inglés? ¿Cualquiera? Okay. Listo, mira, te entrego Necesito que me descargues la aplicación Porque esa aplicación la vamos a estar revisando en sala ¿Listo? Vale. Entonces te va a entregar este formato Aquí me pones 11:30, Que es el número de vuelo Fecha de hoy y fecha de hoy Aquí me firmas, aquí me pones tu nombre Eh Cualquiera de estas cuatro opciones me escoges una con esfero negro. Si quieres adelante de las ojos. Más negro, ¿sabes? listo. ¿sabes? Cualquiera de estas me escoges una sola opción. Listo. Eh, por pues, favor, que letra legible, que se entienda, por favor. Y que no tenga tachones porque te lo la... voy a hacer. de la señora. Hola, buenos días. Hola, buenos días, bienvenido a American Airlines. Sí. Señor Sánchez, por favor, retire su tapa bocas, su tapa. Sí. Su yorro, sus gafas. Sí. Muchísimas gracias, se por el conocimiento de todas nuestras. Señor Sánchez, son unas preguntas para usted, ¿de acuerdo? En las últimas 14 meses se viajó a países como China, Irán, Europa Brasil. No sé. ¿Y eh, usted por contó usted que se Yo represento una marca y hago entrenamientos y visitas comerciales de una marca de seguridad electrónica. ¿no? Soy el gerente. De el ¿Cómo se llama su marca? Rosly. No? Ah. ¿Y cómo es la seguridad electrónica que hace ahí? ¿Se es ha ¿Sí has visto que pones esa tarjetita para abrir Sí. Eso hace raro. Ah, ok, listo. ¿Y le prestaba servicios a qué empresas? Eh, tengo distribuidores en Miami. Pues de hecho voy a Costa Rica a buscar a visitar. Voy con un distribuidor, a visitar integradores, que son los que hacen las instalaciones. Ah, ok, listo, señor Sánchez, cuénteme por favor. Ah, bueno, ya me dijo lo que. Eh, ¿va a chequear equipaje, no, ¿No? Quiero. solamente de este ¿tiene algún elemento? Le eh, ¿Algún producto en polvo que supere 345 gramos, como café, harina? ¿Qué tipo de alimento en polvo? ¿Algún líquido que supere 100 mililitros? Y esto le recuerda que la vía en se el ingreso de este tipo de productos y líquidos superiores a 100 mililitros. ¿esto? Si va a tomar algo, hágalo mucho más antes de abordar. Si va a comprar líquidos que se los entreguen en la puerta del avión ¿no? estamos en el aeropuerto de miami no sé si me escuchan no espero que sí bueno el aeropuerto de miami y la idea de hoy es probar salir de miami sin rentar carro y sin pedir uno ¿Sí vamos para adelante Please have all your belongings and watch your step as you exit. I'll talk to you later. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Okay. Supuestamente el metro. Bueno, entonces eh, aquí ya salimos de la estación del el Metro Mover que lo lleva uno de Miami a donde, como donde se rentan los carros o donde puede uno coger el el metro o el bus entonces bueno acá nos indica que a la derecha vamos hacia coger el metro hacia la izquierda es donde uno siempre se mueve cuando renta un vehículo pero bueno no, esta vez pues el experimento es salir del aeropuerto sin pagar nada, o sea, pagando cero entonces ahí eh, hay unos bolardos para que la gente no se saque los carritos de las maletas y en esas máquinas eh, normalmente pues uno compraba el tiquete para el metro eh, ahora por asunto de la pandemia y eso eh, la ciudad no está cobrando el metro está totalmente gratis entonces bueno aquí ingresamos y se dan cuenta pues las, eh, los molinetes o las talanqueras están totalmente abiertas no tienen ningún tipo de restricción y aquí por esta escalera vamos a bajar ya a tomar eh, el metro como tal entonces bueno aquí bajamos por la escalera Ya, ya estamos viendo el metro, entonces vamos a ir caminando hasta, hasta donde está el metro que nos va a sacar de, del aeropuerto Hello. Hola, señor. ¿Cómo estás? ¿Esto es para el downtown, right? Downtown. Español. Habla español. Sí. Eh, Va para el downtown. Sí. Tienes que cogerlo, eh. De todas maneras tienes que cogerlo. Y te bajas ahí donde pare él. Te bajas. ¿no? Ahí en Arlington. En la primera estación. Ahí se para él y tú te bajas inmediatamente, si no te bajas, vienes para acá, él lo que va a hacer es llevarte a Arlington y te regresa ah, okay. y ahí en Arlington espera el que viene del norte, que va para el sur Ok, okay. okay. Ya sabemos cómo... todo? Bueno, ya llegamos a la estación de Arlington, ojalá me escuche porque está haciendo bien ¿Sí? ¿Es el metro que nos trajo del aeropuerto? Eh, aquí tuvimos que esperar el metro más o menos unos 15, 17 minutos a que llegara. Y bueno, ahí llegó. Eso sí, en la pantalla dice ¿para cuánto tiempo está de llegar. Solamente hay dos líneas, que es la línea verde y la línea naranja entonces eh, de acuerdo para donde uno vaya pues toma la línea que es, ¿no? hay una línea que va para el norte y nosotros tomamos la línea que va para el sur o southbound como se llama allí que es la que lo lleva uno como para el downtown, para la zona, ustedes tienen que fijarse que diga que va para Brickell Y una de las ventajas de no rentar carro eh, y de no pagar Uber es que uno va pues sentado, o sea, de verdad uno va cómodo, no está lleno el metro y va uno disfrutando de la vista de la ciudad de, de Miami. Aquí ya estamos llegando al downtown, ya ven los edificios del, del downtown de Miami allá, ya estamos cerca, aquí es donde confluyen todas las avenidas que salen hacia el norte, hacia el sur como la I-95 al norte, la I-96 al sur, la 395 que lo llevan a Miami Beach. Bueno amigos, listo, aquí ya llegamos a Brickell, ya estamos en el downtown, me voy a bajar y ya listo, misión cumplida, llegamos al centro de Miami pagando cero dólares. Bueno amigos, fue todo por este video, Los estoy aquí despidiendo desde San José de Costa Rica si vienen para Costa Rica los colegas que estén viendo este video eh, aquí pues la cuestión está muy controlada, afortunadamente se puede trabajar entonces eh, en el aeropuerto les van a pedir que traigan un seguro eh, deben traer un seguro eh, por COVID y ya con eso les dejan ingresar eh, si les gustó el video, pues nos olviden darle like suscribirse, porfa, y bueno, gracias por verlo, y bueno, a ver qué, qué aventura les grabo luego, luego, un abrazo para todos, bye, cuídense del COVID, chau chau